You know. It's bad, eh. It's bad. En mi calle no existen las balas Lo menor es te da los regalos Si viene la policía tú te callas Si bajo yo te callo uh. Esto lo hago por la mama Por eso es que yo no la mamo uh. Todos tus negros la maman por la fama yo no reclamo En mi calle no existen las balas Lo menor es te dar los regalos Si viene la polis, tú te callas Si bajo yo te callo Esto lo hago por la mama Por Dios es que yo no la amo Todos tus negros la Nadie sabe cómo yo me llamo. En la calle el dinero reclaman. Nadie me escucha cuando lo reclaman. Mis neglatas prendiéndolo en llamas. Los jarratas quemando el gelato. Cuando están solo allí es cuando llaman tus propios hermanos, te mocha la mano. Oye, mon m'engage todo el quartier. Avec la ruche me marié, La police todo el barrio. Le fils de pute ver m'attraper. Oye, je m'engage y todo el quartier. Avec la ruche me marié, La police todo el barrio. Le fils de pute ver m'attraper. J'ai fait tout ça pour les gays. Todo lo hago por la familia, Ken, Cogí tu móvil y le doy a replay Je fais tu saque por la gang Todo lo hago por la familia, gang Cogí tu, tu yeah. móvil y doy a replay El dinero no me hace Yo soy el que hace el dinero Tu home llama, me complace Corriendo a la pista me veo el primero mm. Eres tonto te lo haces, el respeto siempre de primero Y de bloca nos hacen las pases andando, con miedo fumando y de Mi filo en la calle desfila, sigo picando como el tequila Negro yo sigo rapeando con todos mis negros me siento un gorila Negro a llama, con todos más gis, siempre desfila Así saco doble filo, para los negros Negro a llama, que Ella está hablando de amor, pero es verdad cuál la que no entiendo Negro a Java DP, a Vic me gap, que Ellos hablando de Bú Quiero dinero, es lo único que entiendo En mi calle no existen las balas Lo menor es te dan los regalos Si viene la policía te callas Si bajo yo te callo Esto lo hago por la mama Por es que yo no la amo Todos tus negros la maman Por la fama yo no reclamo En la poli, tú te callas, si bajo yo te callo uh. Esto lo hago por la mama, por es que yo no la amo uh. Todos tus negros la maman, por la fama yo no reclamo